Pues también muy breve. Eh, por un lado, como decía Jordi, hablo desde Senucia, una librería asociativa situada en un espacio social, en un centro social de Tarraza llamado Teneu Candela, que tiene unos 12 años más o menos de recorrido. Y no sé, un poco para sumarle quizás al debate cuando pensábamos que poder aportarle al tema. Por un lado, este, situada en este proyecto, o sea, como integrante, diríamos, de un espacio cooperativo. Sí que no tengo idea ni de casualidad, he estudiado tanto como quizás eh, varios de los que estáis aquí, pero sí que podemos como visualizar ser? dos lógicas. Ah, de pie, vale. Sí, sí, puede ser, para visualizar. ¿Para eso? Vale. Pues, por un lado, la cuestión de sí de tener claro la, la visualización de dos lógicas. Por un lado, para nosotras, cuando hacemos las cosas que hacemos, las prácticas que llevamos cada día adelante, y un lado más de una lógica cooperativa. Por un lado, de una lógica no individual, de una lógica colectiva. De curro distribuido, de, pues tenemos bastante claro qué tipo de principios queremos llevar adelante, una cultura libre, conocimiento compartido. Creo que hay otras lógicas que muchas veces, cuando las pensamos más situadas en el mercado, no sé si son exactamente contrapuestas, pero probablemente estén bastante lejos de esta serie de criterios o de ADN en los proyectos que estamos y apostamos. Eso, como por un lado, ¿no? Y, y la pregunta ahí o la tensión ahí que, que para él surgía era ambas, ambas experiencias, tanto la experiencia de espacios sociales como estos, como las industrias creativas se nutren de un mismo magma, diríamos, de un mismo cuerpo social, es decir, cuando absorben, cuando nutren, eh, es eso el cuerpo social, el, el magma amplio de, de los distintos saberes, de las distintas competencias. Ahí, nuevamente, desde los espacios en los que estamos tenemos claros que así como nos nutrimos, nutrimos, en el sentido más de hibridar ese cuerpo social, de nutrirlo de, de de que se dé ese ida y vuelta con las industrias creativas, como mínimo se nos genera esa pregunta, si es nutrición o no es extracción. Eh, por otro lado, y como otra de las tensiones que veíamos a la hora de ponernos a pensar o hablar en colectivo el tema de las políticas públicas, no podíamos pensarlo como algo por separado, como algo deshistoriosico. Ahí va con mi palabra complicada. Sacado de la historia, sacado del contexto, sacado de la coyuntura. Entonces, como tenemos solo poquito tiempo, cinco minutos, como mínimo situar ese marco. Un marco de una triple crisis, una crisis institucional, es decir, hoy por hoy tenemos el final de un régimen, tenemos una crisis de, de, del sistema representativo, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis económica, una recomposición de las élites y un bla, bla, bla. Y tenemos una crisis social que por más cuestión nacional que haya, el largo, largo ciclo de revueltas que se ha abierto desde el 15M día a día nos da gratas sorpresas. En esa triple crisis creo que tenemos que situar también ese, ese diálogo respecto al tema de las políticas públicas. Y como por quizás lanzar una serie de preguntas a, a vosotros desde experimentos como este, muy precarios, muy en el reformular todo el rato, muy a prueba, le decía hace un ratito a Rubén, muy buscando como en la música, desafina o desafina. Eh, por un lado, la pregunta de cómo pensar criterios de gestión de un recurso, qué tipo de, de criterios inventar a la hora de, de, de, de decidir, de producir un recurso, de de repartirlo, de cuidarlo y de administrar ese recurso, porque son nuestros recursos comunes. Y por otro lado, eh, así como vemos la necesidad de enterarnos cuando estamos metidas en la, en la praxis, en las prácticas, de, de entender cómo se ha naturalizado un modelo, cómo hoy por hoy es, se ha normalizado un modelo de producción y de gestión cultural, eh, también poder mapear otras experiencias por fuera de esto, poder conocer otras formas, otros puntos y también ver, ser capaces de, de, de pensar o imaginar líneas de fugas a, a esos modelos más naturalizados. Fin.